Las telecomunicaciones, todo un mundo de redes por el que te mueves virtualmente. Internet, la telefonía móvil, la señal de televisión, la radiotelevisión, el wifi o el whatsapp forman parte de tu vida cotidiana. Más simple, podemos resumir nuestra labor en idear maneras para transportar una señal de un lugar a otro. Entonces, ¿yo soy Teleco? No. En este viaje te explicaré qué son las telecomunicaciones. Próxima parada: Comunicaciones. Los ingenieros de telecomunicaciones dominamos la programación informática, la electrónica y los microprocesadores. Manejamos la información. El sistema de comunicación mundial depende de nosotros. Hemos diseñado el sistema de antenas y satélites por el que viaja la información en forma de ondas electromagnéticas. Próxima parada, electrónica. La electrónica no solo permite gestionar la energía, sino que también sirve para entretenerte. Próxima parada, Telemática. Muchas de las tareas cotidianas dependen de sistemas de información. Estamos presentes en la banca, en las emergencias y en el transporte. La telemática permite conocer el lugar exacto en el que se encuentra cada terminal. Redes, servicios, seguridad, protocolos... ¿Existe alguna actividad hoy en día que no dependa de un sistema de información? Nuestro trabajo te sorprende día a día. ¿Cuántas cosas se pueden hacer pulsando un solo botón? ¿Quién consigue que recibamos ayuda con un solo clic? ¿Por qué se puede llamar o enviar información directamente a un amigo? ¿Cómo se recibe información del espacio exterior? Compartimos, nos escuchamos, nos vemos... Todo está conectado, y no por arte de magia, sino gracias al trabajo de los ingenieros de telecomunicaciones. Wow. ¿Subes? Sí, parece un viaje emocionante. No es magia, es telecom.